¡Hola! yo ¡El día de hoy tenemos nuevo video! ¡Vamos a jugar un juego con el celular de mi hermano! ¡Sí! A, ¡Me emprestó el celular! ¡Y vamos a jugar un juego! ¡Sí! ¡Tenemos que disparar a la gente! ¡Dejen su like! ¡Suscríbanse! ¡Ahora mismo les cuento como el juego! ¡Vayan al link de la ¡Nuevo canal! ¡Sí! Roba yo ¡Dejen su like! ¡Comenten! suscríbanse, ¡Vayan a suscribirse al Twitter! ¡Le damos cerca de los 7 productores! ¡Bueno! ¡Y voy a poner ahí un Twitter! ¡El juego se llama! Sí, ¡Te voy a mostrar cómo se llama el juego! ¡Se llama Hon con train, está muy bueno Vayan a dejarlo se lo pongo en el link ahí abajo el juego como es y todo y se le pongo como para descargarlo está muy bueno te voy a mostrar el... como se llama, así ah, mira si sí, pero no empecemos todavía y vamos ahora mismo a empezar con el juego sí, está muy bueno gente. no se lo van a creer mi hermano de plata tiene tres mil pesos aquí en este tiene tres pesos de gemas tiene 64 gemas, está muy bueno y tiene 3000 pesos. Bueno, vamos a empezar primero. Vamos a ver las armas que tiene. Miren las armas que tiene. Tiene buenas armas, buenas armas. Pero yo voy a usar, mira, yo voy a usar, está más buena esta, pero igual vamos, vamos a cambiar. Vamos a usar esta. Mira cómo es, vamos a usar esa, la que ven ahí de colores. Bueno, vamos a usar esa. Vamos a usar esa va a estar bueno, pero la vamos a usar, vamos a usar. pero no me gusta que tiene que regar así pero vamos a tocar, vamos a cambiar esto gente, vamos a cambiar esta la ven aquí, vamos a cambiar, vamos a cambiarla bueno, estamos pronto estamos pronto. salimos de aquí, ven, salimos de acá vamos a empezar con esto ahora sí gente ahora sí gente empezamos con los juego a ver Mira como lo mató todo No mames Nooo, nooo la primer intento ya morí Morito. bonito voy, voy a agarrar la cámara Ahora sí capaz Vamos a ver Aquí A ver Qué mejor Ahora sí Vamos a tocar aquí Tocamos acá Buena, buena, la pasamos no, no, no, no, no, no, no, otra vez nuevo Otra vez nuevo, no Gente. A ver, seguimos pues seguimos con el juego Seguimos, hasta que muéramos, hasta que muéramos Hasta que muéramos, vamos a ir Voy a intentar a ver, vamos a ir Vamos a ir ¿Le puedo pegar ahí? Miren, miren, miren ¡Pumba! Le di el pinche huevón Vamos Me mata, me mata, desgraciado Me mata Porque yo cuando doy di vuelta Me dio un disparo No mames Seguimos Seguimos Tengo que pasarlo así sí. Vamos Vamos no, le di, me dio un pinche huevón más de mierda. A ver, seguimos. Ay, Dios mío. Uy, casi le rompo el celular. Casi le rompo el celular la mierda. Lo no, tengo que matar. Va. Buena. Le pegue, le pegue, le pego, Vamos, vamos. Lo mato, no lo mate, no lo mate, no seas nena, no seas nena Qué rabioso gente, no lo puedo creer Ay dios Voy a intentar pasarla, ya que ustedes ya vieron esa parte Vamos Vamos Ya la pasé, buena, ya la pasé gente Ya la he pasado No mames, me mató No, disparé que tanto mira bueno yo miro esa parte vamos a intentar voy a apretar pasar esta parte y ya le muestro la otra parte la segunda parte voy a intentar pasar la parte y ya voy por la segunda parte gente Va. Entonces, la paso ya la paso gente y voy por la otra Está difícil, está complicada esta gente. Está de complicada. Dejen su like, comenten y suscribirse ahora mismo que voy a estrenar un nuevo video. Después de este video voy a entrenar el otro video. No, está muy sabe. bueno. Está muy bueno. Vamos a seguir. Anda, le pego. Le pego. Vamos. Bueno, ahora sí. La última Z. ¿sí ah. Lo maté. Vamos. Barriche, Están buenas, adiós, gente. Apárate, está buena gente, está bueno, está bueno, está bueno. Gente, ahora sí, pasamos la... Vamos a poner la segunda parte y ya se acaba el video, gente Esperen Esperen un minuto, gente Vamos a ver A ver Vamos a intentar pasar la, la partida Mira, cuántos cosas le faltan Miren, miren cuánto le falta Ahí, espera Empezamos ¿no? le voy a mostrar cuánto falta para terminar la... ¿Saben cuál nivel está, mi hermano? 107 niveles. Le voy a mostrar ahí. Niveles, ¿cuántos tiene? Nivel. Increíble. Y miren cuánto le falta para pasar la segunda, ven. Ahí, le falta una vez. Le voy a mostrar cuánto le falta. Le faltan solamente... Bien, le voy a mostrar cuánta partida le falta. Le falta. 3 Otra nuevo. Le faltan 3 1 No sabe mucho por el bicho. No le gusta. Vamos a ir pasando al siguiente nivel, le voy a mostrar a ver. Ahí va. Le paro, pumba. Pumba. Está fácil eso. ¿Va? No. ¡Eh, hey, Dios mío! ¡Dios mío! Le re durísimo, le re Seguimos, seguimos seguimos hasta pasar el nivel. Seguimos hasta pasar el nivel. Seguimos hasta pasar. A la mierda, chinga, huevón. ¡No tengo más bala. ¡Ah! mierda. Huevón. Uh, una talia que mejor. Seguimos con el video. A ver. Me parece ahora sí. Le voy a pasar, no le voy a mostrar porque si no me, me, me enojo Vamos a... bomba. No le erré. le el disparo Le erré el disparo Vamos a seguir, vamos a seguir jugando. Le voy a mostrar uh, voy a otra en un momento de pasarla Sin ver, sin ver gente Sin ver, sin ver Tu Madre Bueno, vamos a pasar a sin ver gente Vamos a pasar a sin ver, ahí está Ahí está, va le retras nuevo. Otra de nuevo. Le intentamos otra de nuevo hasta pasar, acá. Hasta pasar todos los huevos que están llenos. Están llenos los huevos. Faltan tres partidos nomás. Va. Buena, buena, jamán, chavalín. Va. Buena, la pasamos, la pasamos. Gente. Vamos. Faltan nomás dos, dos. Faltan dos partidas nomás ahí. Vamos por nivel 108, gente. Vamos por nivel 108. Vamos a ir, vamos a ir. Va. No voy a mostrar, gente. No voy a mostrar porque morí. Morí y morí. Morí y no puedo morir. No puedo morir por un pinche juego ¿verdad? voy a, no voy a mostrar no voy a mostrar voy a mostrar sorpresa va buena pasamos a la primera vamos esto pasamos a la primera buena vamos gente vamos a ver voy a tomar un me va a tocar vamos. un arma voy a tomar no será mucho muy caro Gente, la hemos pasado Gente, lo dio platita Buena, muy buena Y vamos a tocar la siguiente Está muy buena Falta una y la pasamos y se termina, gente Bueno, vamos a la, a la última a La última, chabrín, la voy a mostrar Para ustedes, gente Es surada de 41 subitores, vamos por 42 Más seguimos Bueno, voy a tocar la última, gente A ver contra aquí, pendejo, me va a patear Mate, Qué duro, qué duro, qué duro. ¿Cómo hizo eso? ¿Dónde le tengo que? Hay un botón arriba. Como ven gente, hay como un botón verde ahí y sería ese que le tengo que disparar. Voy a intentar otra no. Voy a intentar otra nuevo, la última gente para ver si la puedo pasar. Vamos a ver. Le disparo una vez. Va. Va. no le, no le maté. No. Gente, seguimos, seguimos, seguimos con el video. Seguimos. Va. A lo último. Esta es la última. Te lo voy a mostrar, gente. Vamos a ver. si la puedo pasar. Va. Va. No mames. Qué difícil, está complicada esta mierda. Seguimos hasta terminar, gente. Vamos a ir. Va. Le di, le di, va. No tengo más bala. Le gasté la pinche huevón, bala de mierda. Gente, en su like. Ay, Dios mío. Va, va, va, va, va, va, va, va. Bumba la cabeza. Bamba, va, ba, va, ba. No le di, no le di. Me pegó una cabeza otra vez nuevo, gente. Se va a terminar el video ahora mismo, me parece. estoy cansado, gente. Se va a terminar el video ahora mismo. Voy a mostrar otra nueva. La última, gente. Si no la paso, saca el video, gente. Vamos. Vamos. Va, va, va, va, va, va, me va, va. Uh, la pasé. Mira, y Panga. Si lo bala, vale, no tengo ala. Una, no mames, le erré la bala. Vale. Gente, saca el video. Gracias a todos por dejar su like, comentar, suscribirse, Yo le voy a pasar ahora mismo. Gracias a todos por seguir, empezar a seguirnos por este video. Voy a intentar pasar la última gente y vamos, se termina el video. Va. Voy a poner otra arma. Que tenga dos disparos. A ver. Son dos armas. Estas esta, son dos armas. Voy a intentar con esta. Va. Va, va. Dos. uno, va. Gracias a toda la tribuna. Dejen su like, comentar y suscribirse. Ya me voy aquí. Chao a toda la tribuna. acuerden dejar su like, comentar y suscribirse. Me voy.